Este vídeo no va a ir con la tónica del canal, pero creo que, es, eh, creo que es algo importante el que os comente mi opinión y que os comente mi experiencia. Si no les importa, creo que voy a verlo. Es que no lo sé. Hola chicos, ¿qué tal estás? Gracias por ese foro amigo, bienvenido Bienvenido con ese pantalón, bienvenido tío eh, voy a hacer un vídeo para youtube en el que Quería tratar un tema un poquillo serio, ¿vale? No el... Este vídeo no va a ir con la tónica del canal Pero creo que es eh... Creo que es algo importante el que os comente mi opinión y que os comente mi experiencia eh... Porque, bueno, creo que a muchos de vosotros os puede ayudar, ¿no? En cierta medida. Eh... A ver, voy a decir una cosa: yo. ¿Es cierto que mal. Sufro de depresión. Y. ¿Por qué lo digo así? Pues yo sé por qué lo digo así. Y. ¿Cómo era? Algo más era. Ataque de. no sé qué. Bueno. De muchos consuelo de tontos, pero Y el... me gustaba ver esto, o sea. Aunque sea un consuelo de tontos, a mí me consuela, ¿no? El saber que, que a muchas otras personas eh, están en situaciones parecidas, así que... Vamos a ver, ¿lo, lo han superado o, o, o por lo menos han aprendido a llevarlo, verarlo, ¿no? no sé si lo superas. Bueno, eh, Os quería hablar hoy un poquito acerca de la depresión, ¿vale? Yo, eh, ya, Más que nada por, porque se ha revivido todo un poco con el tema de Redfield, con el tema de Byron, ¿no? Con la leyenda eh, de, del Rogue, ¿no? Eh, creo que todos hemos visto el, eh, el vídeo de Rekful 2, Recfull 3, eh, todos los vídeos eh, de Warcraft Movies de este animal Que era eh, eh, quizás una de, la, de las personas eh, con más impacto ¿no? de hace 7, 8, 9 años ¿no? Si llega a ver de, de aquella, si llega a ser tan fuerte YouTube o si llega a ser tan fuerte Twitter, etc. Ese chaval hubiese sido hiperviral, también lo fue en su medida, en la época. Pero bueno, muchas no tan... gracias por ese foro. Bienvenido al canal, tío. Estamos resonando en vida de sacasol casual. Han expandido YouTube y todo esto, ¿no? Si, llegase, si lo llegaba a pillar ahora El 2018-2019, eso hubiese sido una locura, ¿no? Lo que él consiguió. Y que además era un, un tío cojonudo, ¿no? yo, yo lo llevo viendo desde hace muchos años, le tengo, eh, le tengo muy alta estima por el tipo de persona que es. Y bueno, ha sacado un poco otra vez a a relucir el tema de la depresión, ¿no? es un tema muy complicado, yo eh, voy a contar un poquito lo que yo he vivido y también para intentar concienciaros un poco, yo no soy médico, ¿vale? yo no os voy a tratar nada aquí, ¿Vale? esto lo tendréis que hablar como un profesional, ¿vale? si tenéis algún problema en el que os sintáis mal, que os sintáis débiles o pues, sin tener realmente algún problema físico, sino que vuestra mente a veces eh, os apaga, eh, esto lo, lo, siempre lo más recomendable no es estar aquí viendo vídeos en YouTube, es... Hablar con un profesional, que es lo que más os puede ayudar, a mí es lo que más me ayudó ¿vale? Eso es lo primero. Yo no soy médico de nadie ni nada, ¿vale? Yo solamente os voy a contar mi experiencia y puede que os ayude. Qué bien, sí a este Hace alrededor de unos 8 años o así, 2012, 2013, yo caí en una depresión, ¿vale? Una depresión bastante grave, pero que yo no sabía ni lo que era. Yo pensaba que la, la depresión solamente la tenía la gente débil. ¿Vale? Sol, solamente la tenía la gente eh, que no tenía objetivos, que no tenía miras, o la gente que no que no era fuerte. ¿no? Yo me creía el mejor. No era streamer, ni nada, pero me creía el mejor por aquel entonces. Yo siempre he tenido, me he tenido muy alta estima, siempre he tenido una mentalidad de, de, de, de, de ganador. ¿vale? Siempre la he intentado tener. ¿Por dos? ¿Por dos? Ese clic. Mental me destruyó totalmente y no fue ocasionado por nada y muy grave. No es que se hubiese muerto un familiar, muy creo grave, que sea a lo que se refiere, o que hubiese tenido una lesión de vida. No, no fue por nada de eso. Estaba, medio, estaba terminando la carrera. La mayor parte de mis colegas la acabaron eh, eh, casi un año antes que yo. Eh, me quedé bastante solo en Salamanca. Eh, bueno, pues estaba pasando pues, un momento delicado emocionalmente en cuanto, a, en cuanto a relaciones amorosas. Y bueno, pues me, se me vino un poco el mundo encima. ¿no? Pero no fue ocasionado por nada, por solamente un elemento. ¿no? Fue por varios elementos que me hicieron eh, pues sentirme quizás un poco peor. ¿no? Pero eso no acabó ahí. No acabó ahí eh. A ver, yo llevo cuatro años Me a sentir mal cada, vez, cada, cada día Cada día me sentía peor, cada día me sentía peor Hasta que llegaba a tener un nivel de ansiedad Que me temblaba el pulso <ríe> Me lleva temblando ¿Cuánto llevo? Dos años, por lo menos O sea, estoy Me ven bien, ¿no? O sea, sí me, Mira, gente. yo cuando me encuentro mal eh, Mi mano está así, literal Y Si no decíselo a mi novia, está así Pero exagerado, así Bueno, en la cámara no se aprecia mucho, pero sí, sé lo que sé, sé lo que sea Pero, ah, convulsiones, ¿eh? Y que no podía hablar prácticamente con nadie Me tenía que sentar en la cama y estar quieto, mirando hacia abajo Intentando controlar mi estado mental, ¿vale? O sea, llegaba a tener un problema grave Hola, no tan grave Que pedir a mi compañero de piso que me llevase al hospital Porque me estaba pasando algo y yo no sabía qué coño era ¿vale? A mí me ha pasado un montón de veces y no he dicho nada todavía Muchas gracias por ese follow, tío. Bienvenido al canal, bro. Estaba reaccionando aquí un video, ¿vale? De reflexión. Me llevo al hospital, tuve que estar esperando allí un rato. Eh, me... me dieron una pastilla, un calmante. Y me. Eh... Más pastillas, no. Yo me tomo. Eh, mucho. Probablemente hubiese tenido un ataque de, de, de ansiedad, ¿no? un ataque de pan. Esto no, no acabó ahí. Yo pensaba que sí, pero no acabó ahí. Eh, me fui a, a mi casa y al, al poco rato, después de que se pasara el calmante, al poco rato no porque al principio cuando llegué a casa me quedé grogui, eh, me dormí. Pero al rato ya me levanté y ya otra vez estaba mal. Eh, tuve que esperar un rato a ver si se me calmaba y estando con mi compañero en el piso, pues se me fue calmando y tal. Andando por la casa me levantaba, me daba una vuelta, me intentaba calmar, intentaba controlar la respiración, pero realmente no me ayudaba en prácticamente nada, porque mi problema no era solamente un problema de, de, de tener un... Chico, digo, no era eh. un problema solamente de depresión, sino era depresión, más ansiedad, más tener estrés. Eran muchos uh -huh, miedos, ¿no? Yo creo que muchos de los casos por lo que he escuchado y por lo que me he informado suelen ir ligados, ¿no? Muchas veces. Eh, Esto es un tema bastante serio. No, en yo ahora lo creo. pienso desde la distancia y me sigue dando ansiedad pensar en, en todos esos momentos, ¿no? <risa> yo no estaba preparado. Yo tenía 20 años. Yo es que no lo ponía ni Y no sabía ni lo que era lo que me pasaba, ¿vale? Unos me decían que era ansiedad, otros me decían que era una pequeña depresión, otros me decían... Pero no había nada concreto, ¿no? Y yo lo único que me pasaba era que me sentía mal. Bueno, bueno a ver, yo sí los... tengo motivos, pero no... O sea, tuve mis motivos de por qué empecé a tenerlo. Pero sí sé a lo que se refiere, porque yo ahora mismo me siento en una vida estable. Es verdad que estoy súper estresado por institutos y eso. Pero no sé, yo ya tengo novia, tengo amigos, ¿no? Es verdad que tuve una época en la que se me olvidó por completo, en verano creo que fue. Porque no había, no había instituto, no había nada. Salía a la calle todos los días a jugar y me divertía y se me, como que se me iba la cabeza. Y me despejé. Es lo único que me funcionó. Pero... Desde que volví a empezar otra vez en la eso... Uff, lo pasé mal. Tuve eh, durante unos días y, y entonces decidí para... Ver qué me pasaba por, por, una mente, por una mente que supiese más que yo decidiera a un psicólogo ¿Vale? Eh, el psicólogo eh, me ayudó mucho Porque me, me ayudó a entender Para el punto número uno Que todos tenemos problemas Unos los Obvio, tienen en mayor ya. medida Y otros los tienen en, mayor, en menor medida Pero todos los tenemos ¿Vale? El psicólogo La psicólogo, perdón eh, me ayudó a entender también que este tipo de problemas no tienen una resolución, digamos, ¿no? Este tipo de problemas son, eh, son problemas que tienes que aprender a vivir con ellos, eso es lo que te hace superarlos, ¿vale? A mí, a nivel personal, lo que me hizo superar mi, mi, mi, mi depresión o mis problemas mentales de angustia fue entender que iba a vivir con ellos. ¿Entendéis? Fue entender que en cualquier momento de Hola, vengo de crack de Twitch. De Twitch. Dijo que está soltando pavos. Bro, fan, yo... Sorteo pavos a base de cofres de stream, ¿vale? 600 puntos Pero del canal. Sé que ya está ahí. O sea, sé que eso es una sombra que tengo detrás. Vale, el es lo que está diciendo es verdad. Tienes que aprender a vivir con ello. Pero... Es muy complicado. O sea, es sagradamente. Cuando te acostumbras... Eh, hay momentos en que... cualquier Cosa mínima... Mínima... Aunque tú creas que no te vaya a afectar... Por ejemplo... Es un ejemplo... Eh, tú piensas que en un examen vas a sacar un 6... Y sacas un 5 con 5... Y te deprime... O sea... Pero Y... Es una bobería en verdad... O... No sé... O... Quedas con tu novia... Y no te da un abrazo... Así porque a lo mejor quería dárselo... Y no se dio cuenta... Y no te lo dio... Cosas así... Bro... O sea... Y vivir o sea, con ella y ganarla día a día, y más en mi trabajo, en el que, bueno, pues me dejo buenos días, la vida en intentar entretener a otras personas y que otras personas no tengan este tipo de problemas. ¿no? Eh, Totalmente. Estuve yendo al psicólogo durante alrededor de unos 6 o 8 meses. ¿no? Eh, iba mucho. una o dos veces por semana, y básicamente de lo que hablaba era de lo que hacía a lo largo de la semana. De cómo me entretenía y de en qué momentos, eh, digamos que tenía los peor, mis peores momentos. ¿no? El médico, por supuesto, me, me, me pidió que no, no consumiese cafeína, que no consumiese no hago. un estupefaciente que me pudiese activar. Eh, bueno, Tampoco la. Espido, tal. Eso me daba igual, no había ningún problema. Pero sí que es cierto que la Coca-Cola, el café. Tampoco la. Ninguna, ninguna de esas alcohol, cosas. Estaba estudiando. Lo tuve que dejar de tomar. Solo tomaba Coca-Colas 00. Cero cero, sin no, ser, ser. absolutamente nada, no tomaba nada y me ayudó. Yo tengo suerte en eso, pero. No... El dejar de tomar cafeína, el dejar de tomar. Eh, Lo de que tomar sí que tengo aire... que Mejoraron mucho y eso me he dado cuenta. Sobre todo por mi dentadura, que es horrorosa. Por, por genética también. Mm, los alimentos, tío. O sea, yo no tengo como. O sea, como bien, pero. Mi cuerpo como que pide que no, que no coma bien, como que coma dulce, ¿sabes? Como que me apetece mucho. ¿sabes? Es como que una atracción. El dulce al salado y no a la comida saludable. Y es algo que antes sí comía bastante saludable. Pero ahora no. Y tengo que cambiarlo y ya. Pero uf, es poco a poco. ¿eh? Porque me cuesta. Bueno, vamos a seguir escuchando que si no se hace muy largo esto. El café, etcétera, me ayudó. La verdad, porque me daba también. Luego cuenta. digo yo no, mi parte. Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Pero me daba un poquito también de, de, de ansiedad y no me, no me dejaba estar bien. Y. Mmm, y bueno, con el paso del tiempo, hablando con ella, fui llegando a entender eh, que, que, bueno, pues que es una parte de la vida. ¿no? Es una parte que, bueno, que tienes que saber convivir con ella. Es decir, para que os hagáis una idea de lo que vivió Rexful yo no lo sé de primera mano, pero sí lo he escuchado muchas veces en sus streams porque yo lo veía de vez en cuando. Y bueno, lo de él tenía que ser algo crónico, ¿no? tenía, lo de él tenía que ser algo muy grave. Bueno, imaginaos lo grave que he tenido que ser para llegar a hacer lo que he a hacer. A ver. Desde aquí Es que no sé si debería ser en público Pero yo también he intentado hacer cosas que, que no sé por qué Y a la vez sí sé por qué Entiendo que mmm, A ver si no me voy a poner yo mal ahora Entiendo que haya fallecido mi mejor amiga Que pasen cosas así Vale Pero he llegado al punto De querer hacer Cosas que... A, a lo mejor me arrepiento luego y no lo hago Incluso me han salido... Lo he hecho y me ha salido mal Pero bueno eh, Tampoco creo que se entere nadie Solo ustedes Porque yo confío en mis seguidores ¿Vale? Pero nada Que... Yo creo que puedo superarlo por mí mismo El mejor psicólogo que puedo tener soy yo mismo Y sé que soy una persona bastante fuerte pero me agobia muchísimo eh, Es sentirme solo. Y gracias a mi novia, que no está en el directo ahora porque se fue a dormir. Pero sería el momento perfecto para decirle algo. Pero bueno, vamos a seguir. El vídeo se va a hacer súper largo, tío. Este vídeo no es. Porque lo voy a subir a YouTube esto. Pero así que oh, pues me choca, tan, ¿qué me lo tuvo que pasar? No, no es para eso. Es porque sé que muchos de vosotros, aunque no lo digáis, habéis vivido situaciones parecidas porque el problema de, de la depresión es algo mucho más común de lo que la gente cree. Eh. Y el problema de la ansiedad, el problema de, del estrés, es algo mucho, mucho más común de lo que la gente cree. Tengo las y tres también. Quería daros un mensaje de ánimo. Eh, y, y pediros, por favor, que siempre que tengáis cualquier problema de este tipo, lo comuniquéis. Que busquéis ayuda. <susurra> es lo más importante, os lo prometo. Mira, yo, si la me viene yo... perfecto el mo este momento. Perdón, Shogas. Me viene perfecto, pero perfecto. Que escuchen estos momentos. No... No es que quiera Ser famoso así Porque sí, sin currármelo Aunque ya, os digo yo, que ya me lo he currado Llevo dos años y pico, tres en esto Pero bueno es lo que quería decir Voy a ser directo eh, Me sentiría muchísimo mejor Muchísimo mejor Que la gente de Twitch Youtube, Instagram Compartan este vídeo Este vídeo va a salir en Youtube, ¿vale? Me encantaría que este vídeo se compartiera a todos lados y no por fama no solo por fama porque eso a mí en verdad bueno a ver obviamente quiero hacerlo no ahora no casi ahora <risa> obviamente quiero hacerlo... pero es mi sueño o sea mi puto sueño es levantarme encender mi ordenador o, o sea ir de viaje y esas cosas obviamente pero me refiero en el tema del trabajo eh, despertarme y querer trabajar encender el ordenador y despertarme con mucha gente Comentando, jugando conmigo Apoyándome y yo a ellos Obviamente porque yo amo a mis seguidores Y ya sabéis que yo les regalo cosas Aunque hay algunos que son interesados Pero bueno eh, Lo único que me podréis Lo único que podéis hacer ustedes para ayudarme Es eso, compartir y decirle a vuestros amigos Tío, me gustaría que le ayudaras A suscribirte simplemente a ese canal eh, Y ya está, o sea, y que vea mis vídeos de vez en cuando si quiere pasarse por mi directo, yo le saludo. Si no puedo unirse, no pasa nada. Nosotros ya se unirá. Pero es lo único que quiero. Tener una comunidad con la que poder hablar. Y no... Por ejemplo, ahora mismo yo en YouTube. Ahora mismo estoy en directo en YouTube. Y no tengo a nadie viéndome. Solo en Twitch tengo cinco personillas. Pero oye, lo agradezco perfectamente. Pero eso, que me cuesta mucho crecer últimamente. No sé qué me está pasando. Encima no tengo tiempo. Porque el instituto me quita muchísimo. Es un agobio constante. Y más aún que estoy en cuarto la ESO. Y estoy al final... Es insoportable, es pura memoria, estudiar todo de memoria y no entiendo es una mierda, es una mierda Vamos a seguir escuchando los dos minutos que quedan Sin la ayuda de mi familia, de mi madre sobre todo, no, no sé si hubiese podido estar al pie del cañón Sin la ayuda de mis amigos Yo sin la ayuda de mi novia De Anila y de toda, y de toda la gente que me acompañó, tanto allí en Salamanca como luego más adelante Mis amigos que, que se fueron ¿no? a estudiar el máster fuera, etc eh, de verdad, es muy importante tener a alguien en quien apoyarse. Hombre, también te Lo digo... Hace débil. Perdón Mira, por ser tan tal, pero es que esto me entra pregunta. mucho. Yo mis amigos, en plan, no es que los haya abandonado por tener novia, pero... Eh, sí, es verdad que nos hemos separado bastante entre todos, sobre todo yo con los que me llevaba antes. Por el tema de que no hemos tenido que dividir, por temas de estudios. Y ya no quedamos tanto. Pero nosotros en verdad nos quedamos bien. O sea, no tenemos ningún problema. O sea, nos acabamos súper bien cualquier cosa, nos la decimos y nos vamos a apoyar en lo que sea. O sea, no tenemos ningún problema en eso. Así que yo, oye, lo agradezco de corazón y cada uno que vaya por su camino, claramente. Es fundamental de, de la vida, somos animales sociales. Eso sí, son amigos, de plano. Es muy, muy bueno y muy positivo, de verdad. Y si no tenéis a, a nadie cercano a quien pedirle ayuda, por favor, llamad a, a cualquiera de los números que os voy a dejar en la descripción. Y pedir ayuda porque es muy importante que estéis con alguien y que os hagan entender que esto es una parte de la vida, que algunas personas la vivimos con más intensidad y otras personas la viven con menos intensidad. Depende de lo sensibles que seáis y depende de cómo se... se, cómo se ¿Cómo sintáis esas cosas? Porque hay gente que siente el estrés, como yo, con pinchazos en el pecho y con un dolor en la caja torácica. Y gente <risa> lo, lo siente con dolores de cabeza o lo siente teniendo que tumbarse y este, teniendo que estar callado durante horas. O cada uno lo, lo manifiesta de una forma. Las tres cosas ¿Vale? que ha dicho. Que que y temblores sobre todo. Yo no soy médico, ¿vale? Yo no os tengo que decir lo que tenéis que hacer. solo os estoy contando mi experiencia personal y espero que la entendáis. Porque, bueno, yo la he vivido con cierta intensidad y... Y quiero que sepáis que no estáis solos en esto, ¿vale? De verdad, quiero, me, me alegraría y me haría muy feliz que pidieses ayuda a gente profesional que sabe mucho más que yo y mucho más que vosotros. Y que os va el a teléfono ayudar de la esperanza. a esperanza que va a ayudar a... a ah, el teléfono contra el suicidio, verdad, ya me sonaba ya. Eh, no, no quiero hacer un vídeo más largo, ¿vale? Eh, Mira, el otro día es... en stream. Eh, Ataques de pánico, yo... eso era lo que vale, yo tenía. Eh, eso. Lo de Red y, bueno, me dio un poquito de... No pues tengo ansiedad, no ansiedad. <ríe> tengo, porque bueno ataques, ataques no tantos, ¿eh? ataques no tantos, o sea de vez en cuando, pero muy poco, eso lo de menos que son insoportables, pero que en verdad no, yo me suelo controlar mucho, no soy una persona muy agresiva, no soy una persona muy impact impactiva, no se sé, dice impulsiva, no soy una persona muy impulsiva, soy relajada. Y cuando alguien se siente mal, normalmente se enfada con todo y, y rompe todo, pero yo soy algo que se guarda para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. Y cuando tiene que explotar, porque todo el mundo tiene que explotar, exploto cuando estoy solo, porque yo no quiero que alguien se coma la mía, o intento por lo menos explotar solo. Y sobre todo con, bueno, el tema de mis padres que, bueno, bueno. porque...? estaba asimilarlo un poco y tal, es un chaval al que ya, ya llevaba mucho tiempo viendo y que era una leyenda para mí, ¿no? era una persona de la que he hablado muchas veces en stream y siempre lo he considerado una de las razones por las que yo juego rock y por las que y por las que soy creador de contenido, ¿no? Y, y bueno, creo que Oye, gas me identifico sí, mucho, tío. Para... Te agradezco sí, muchísimo bueno. por este vídeo, la verdad no que te doy nada, todo mi apoyo. Eh, Alguien haga alguna... Y todo el mundo que... O sea, yo no porque no, no entiendo Todo el mundo llama friki al socas Que yo conozco mucha gente que llama... Que es un friki, no sé qué Tío, ¿qué tiene de malo ser friki? Tampoco tiene nada de ser malo Además, no es que sea friki. A ver, puede ser friki en algo ¿Y qué más da? No nos importa, tío Cada uno tiene friki en algo a, a todo el mundo le gusta algo A mí me gusta mi trabajo Y por, por demostrar que me gusta es ser friki, tío De todas formas, ser friki no es nada malo Una cosa es extremo al que ya Llegas a, una, a un límite ya de plan Bro, te pasa ya Eres un puto friki Flipajo Que va, me va diciendo Que soy un Pokémon O sea No sé Pero eso es una, esto es una persona Además El hace es una persona Bastante consciente De lo que dice No es tonto Obviamente Tiene una carrera Que no sé de qué No me acuerdo de Analítica o algo así Bueno Sabe de SEO, Sabe de todo Y... Amigo todos me apoyas a él. Todos me apoyas, amigo.